Toda cosa, odia, señores, el otro día estuve en el Carrefour y vi a tres rumanos llevándose el hierro de la lenteja. No qué? Toda cosa muy jodida. Esto de la, de la crisis, dice que es para los pobres, la crisis es para todo el mundo. Alejandro San el cantante, le ha a la crisis. Hace tres años mi bollo no la vendo puerta, yo no estoy en venta, este año se vende a tomar por culo de Sánchez. menos mal que esta navidad ande listo y en lugar de escribirle la carta a los reyes se la escribía al ahí, ahí. ahí donde están los billetes que ya ha dicho el rey ¿eh? los dos yernos me han salido rana pero uno me ha salido más torcido que el otro <risa> sabéis por qué se pegó Freud Lange el tiro en el pie no? porque la escopeta con el padre con la mano tonta <risa> Dice que el abuelo, el abuelo estaba muy contento con Frailán Porque cada vez que veía en la tele alguien que se caía Decía Frailán, mira como el abuelo mira. Y cuando llegó Frailán arrastrando el pie le Dice el rey, mira como tu padre La verdad es que la gente dice que el rey lo está pasando mal El rey no lo está pasando mal El rey solo pasa mal cuando va a la barcocha El elefante azul Su majestad de coche era el elefante ahí, ahí Que por cierto tenemos un rey señor súper inteligente Fíjate si es inteligente el rey que tenemos, que está todo Europa queriendo salir del euro y el primero que se va a salir del euro es él, habéis visto la cara. Se sale del euro. Sí. El que de verdad lo está pasando mal es el príncipe, oh, el príncipe lo está pasando fatal. Este muchacho que a todo el mundo le cae bien, tú mientras el príncipe del mundo, cuidado lo que va a decir, es un muchacho que cae bien en toda España. Lo que pasa es que lo van a ver locos, esta criatura que a los 22 años se enteró que los reyes eran los padres y ahora a los 35 se han enterado que el hombre del saco es el cuñado <risa> no, no, no, no, no, no, no pero como digo, hemos pasado las navidades en mi casa que para nosotros se nos queda con esto de la crisis el único marisco que entró esta navidad en mi casa fue con un compa pirata de Diego Sigala Tuvimos que agarrar el fondo de armario y sacar las cosas que mi abuela tenía de navidades anteriores. Sin desagradar turrón mil osocientos en fecha. La viuda no tenía novio. El novio era un cachorrito. Pero eso sí, en mi casa se come la carta, que quede claro. El que saca los la mayor el que come, los demás pa' mañana. Y ya alguno de ustedes ha pensado, tú llevas buena racha, pues sí. Me está tocando la mona últimamente. Pero yo de Cali Cali ocho horas en el sofá pensando, he dado como acabar con la crisis en España. Ni Zapatero, ni Raúl, ni nadie yo pensando, digo, fácil. Y aquí en exclusiva exclusivo el que está esta noche aquí en VE lo voy a decir. Vamos a ver. Si tenemos en España la fábrica de monedas y timbre, vamos a dejar de hacer timbre. <risa> y vamos a hacer monedas. <risa> bueno, quiero decir una cosa antes, para que, de, para que de aquí de Cádiz no, pero para que de afuera. Decir que en Cádiz ya no nos gusta el fútbol, nos gusta el balonmano, porque una liga que se llame Asobar, <risa> no se puede perder. Hablamos de una temporada de verdad, en Cádiz es una temporada que no, no, vamos, no lo merecíamos, tiraban la moneda, sacaban ellos y elegían el campo, ¿qué? No hablábamos ni el sorteo. esto cuando dice la gente que en Cádiz somos flojos, yo siempre digo lo mismo, digo en Cádiz no es que no encontremos trabajo, lo que tenemos es habilidad para esquivarlo. Como dice eso que somos flojos, Jesús de Peña Perro para digo lo que decía el gran Peña de Cádiz, en Cádiz no somos flojos, en Cádiz lo que pasa es que nos encanta la música clásica, sobre todo cuatro notas y al mediodía, Porque en Cádiz llegando a las 3 de la tarde nos encanta DO MI en el sofá, Y ya hay que un enamorado de LA DO, que es como me menos se ve la Pero bueno, yo creo que no sé que soy de esos gaditanos que solo se levantado un día con ganas de trabajar y me volví a acostar hasta que se pasaron las ganas algún día son los que yo me levanto tempranito a 5 menos cuarto en punto de la tarde. Sí, porque yo me compré un despertador que en lugar de ring ring hace... Mira me voy para la cocina que está animada madre haciendo una tortillita digo mamá voy a buscar trabajo. Mira mi madre de la impresión con dos lágrimas por aquí. A mi padre se le escuchaba animándome desde el cuarto de baño. ¡Vamos! Mi abuela aprovechando el vaivén de la hamaca empezó a hacer la ola. Pero yo salí para afuera mi amigo mío en la esquina que me pregunta dónde va, digo a buscar trabajo. Me dice uh, digo U, uh, pues ya no voy. <risa> para eso de buscar trabajo hay que tenerlo claro, si no me van a Y a donde la manifestación se busca pan y trabajo. Digo, ahí voy yo. Mira, media hora queremos pan y trabajo. A la media hora se acercan y se ven para acá. Tengo un trabajo para ti, digo, no, yo busco pan. <risa> Y yo con 1800 personas que hay en la manifestación me van a dar trabajo a mí, cabrón. Bueno, con esto trabajo me quedé con una frase que me dieron mi padre, Bueno, mi padre no, mi madre, porque mi padre no se sé si es porque bebe, pero dice cosas muy raras. Mi padre es el que llega a, lo, a los y se teme usted 25 litros de vino dulce. Y le dice, el camarero, y le envase y se está hablando con él. <risa> envase. Se ha agachado las traga perra, nosotros llevamos al psicólogo. Y le dice el psicólogo a mi padre, muy serio, caballero, tiene usted que cambiar. Y si sí, vale, bueno, pues dame dos de 20 y uno de 10. <risa> la aprovecha todo el yo Mi madre no, mi madre como buena madre, sabían sus consejos. Me dice, con esto del trabajo lo importante es no lo tenerlo, lo importante es hacer por buscarlo. Mira, ahí me fui yo una obra a dos de la tarde, pregunté por el encargado. Como no estaba metido un ratito allí en la arena, a la media ya va a el encargado y si usted se cree que puede venir a buscar trabajo o tirarse en la arena, digo, no, me voy a tirar, la graba con lo que pincha. Dice que la gente viene buscando una obra porque se cree que aquí no necesitamos un nivel cultural alto. Digo, pregunte usted lo que quiera. ¿eh? Y sabes, digamos, usted los pronombres. Digo, ¿quién? Yo. Y se si está usted preparado. ¿eh? Y yo idioma acomandamos. digo, lo que quiera. Y salgo en inglés, digo, oui. Y si eso es francés, digo, pues ponte usted otro. Digo, aquí lo más importante es saber cuánto me vaya a pagar. Y se va a empezar usted cobrando 900 euros. Y ya más para adelante, pues le daremos 1.500. Digo, pues ya vengo yo más para adelante. Bueno, pues le cae bien, le cae bien, el hijo puta del encargado que me dio el trabajo. Dice, mañana a las 8 en punto y te quiero aquí a pie de obra. Yo puse despertado a las 9 menos cuarto para no llegar muy tarde. A, ¿eh? a las una y media llegué yo a obra, el encargado esperándome a, a Puerta Gallola. Y si usted se cree que a las una y media es una hora de llegar al trabajo, digo, pues ven a darme de baja. ¿eh? Digo que me he llevado toda la noche pensando en el horario, y me ha da dado un tiro. Mira, no me hizo ni puto caso, me dio un carrillo de mano de estos, de los que dan en la obra de de visto y el carrillo, lo puse boca abajo. Mira, a media hora boca abajo, con el carro boca abajo por la obra. Y a la media hora llega la encargada y dice, caballero, eso al revés. Digo, sí, hombre, para que me lo llenen de ladrillo. Digo, a ver que soy nuevo en la obra, pero no soy gilipollas, ¿eh? Y efectivamente, a más que dar la vuelta al carro, me lo llevaron de escombro. de cabido de la tarde con un carrillo de escombro a pleno solo una obra. Lo pasé peor que Marichalá jugando a la Wii, que no lo digo con la manita, eh? que lo digo porque no tiene amigos. ¿eh? que, que Mira, ahí estaba yo con mi carne en los pasando lo peor que un negro con la bota chica. Ahí estaba yo con mi carne en un pasando más miedo que José Luis Moreno en el chalet viendo solo en casa. Lo que hay gente que gusta el humo negro por aquí, no? ¿Sabéis lo que han pedido los sonidos en aquel día son estas navidades a Papá Noel, no? Un tío vivo, ¿bien? <risa> no reírme estos chistes que termina hablando de los este Carro, no me lo aviso. <risa> dos vascos en Madrid y su y tienes el coche mal aparcado y se los dos da igual para a explotar. <risa> <risa> <risa> ahí estaba yo con mi caballero de escombros. Un huérfano que entra en Navidad en el telepisa y le dice el muchacho que desea, y dice el huérfano, dos familiares. Ahí estaba yo con mi cabello de escombro. Un equipo de fútbol de niños chicos en el centro del campo. ¿Dónde está papá? No lo sé. ¿Dónde está mamá? No lo sé. Orfanato, saco Ahí estaba yo con mi cabello de escombro. ¿Sabéis que es Ortega Cano, no? Si sí, hombre, el torero este que la última vez que salió por la puerta grande fue por la del maletero. Y ahora cuando se despertó el los médicos maestros creíamos que lo perdíamos, para que usted se recupere maestro lo vamos a mandar hierba buena Y dice Ortega, que no más mojito no es más mojito. yo con mi carabino de escombros más incómodo que falete con el Natur House ¿Sabéis que es falete, no? ¿Eh, el cantante este que parece que lo está mirando detrás de una pecera, ¿lo habéis visto? Falete que tiene la cara como mirarse en un pomo de escalera antiguo, ¿eh? Qué pedazo de cara, tío? Mira si le esa...